Y es que esto continuamos viéndolo ahora. Los números que hay en España y los números que hay en Madrid, por ejemplo, también en otros sitios, son tremendos. Y todavía están poniendo impedimentos para que se apliquen normas que son absolutamente necesarias. Esto es increíble. Esto es de una incultura en alguna parte, alguna parte, afortunadamente no toda, claro, en la parte política, que es increíble, es absolutamente incomprensible lo que está pasando, por ejemplo, en Madrid. Yo no lo entiendo. Me parece casi, casi de retraso mental, por no decirlo de otra manera más brusca.